Hola amigo amiga craneana soy Jorge Cortés, baterista de Cranion En este tiempo de contingencias, pues bueno, voy a tocar, voy a hacer una locura percusiva Espero te guste, y recuerda que el peor virus es el miedo Tú confíate en fe, y esto es para ti